Saludos, soy Israel Banker. en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca eh, de OBS que no captura algunas ventas en algunas plataformas, sale el, el, el video capturado o grabado en negro. Entonces en este momento estoy grabando con OBS, aquí tenemos Netflix. Si abrimos este video aquí en este momento, él se va a comenzar a reproducir pero ustedes escucharían el audio y verían solo los subtítulos no ven ustedes no ven nada porque debido a que estoy grabando con él eh, debido a que estoy grabando con el obs eh, se ve oscuro yo, yo aquí en este momento lo veo normal pero ustedes van a ver todo negro para solucionar este inconveniente hay dos métodos bueno tres pero hay uno que lo estoy descartando debido a que el controlador de video en algunos computadores eh, So, a, a, algunos computadores, por regla general, van a tener un solo controlador de Bitcoin y no, no van a poder desactivarlo. Entonces, vamos a hacer la, primer, primer, la primera demostración y es... Ustedes van a tener el logo de Google aquí como acceso directo. Yo no lo tengo aquí, lo tengo acá, o sea que es lo mismo. Voy a buscar en mi acceso directo y en la ubicación. Entonces, ustedes lo que van a hacer, el, van a hacer el, eh, si es Google o o, o... o si usan otro motor de búsqueda, van a dar clic derecho propiedades, compatibilidad y van a palomear esta opción, pueden escoger un Windows 7, de Windows 8 hacia atrás o lo pueden dejar así como está allí, lo importante es que palomeen esto van a dar clic en aplicar, aceptar y vamos a ejecutar el motor de búsqueda esta ventana ya la podemos cerrar, algo que tienen que tener en cuenta es que estos, esta configuración se va a restaurar cada vez que cerremos el motor de búsqueda aquí les van a salir un poco de notificaciones es debido a que están usando una versión de google eh, para eh, para sistemas operativos eh, como windows 8 windows 7 xp listo entonces yo voy a entrar a netflix nuevamente y van a, van a poder eh, comprobar de que si va a funcionar vamos a ejecutar nuevamente la misma película no importa con cualquiera va a funcionar y ahora sí van a poder ver el fondo mientras y el video está corriendo miren que ahí se ve cierto, bueno eh, esa es uno, un, una opción para capturar la pantalla de Netflix o cualquier otra plataforma con OBS, en caso de que no lo puedan hacer con este primer método vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir Google, normal miren que ya se restauró vamos a abrir google vamos a abrir otra ventana vamos a darle vamos a abrir otra ventana de google vamos a buscar netflix y van a buscar la película que quieran que deseen grabar listo en este caso yo quiero grabar esta voy a pausarla mientras hago la configuración entonces ¿qué hago me vengo acá otra vez como tengo dos ventanas de google me vengo acá otra vez y le doy en Meet. Y aquí vamos a iniciar una reunión. Vamos a iniciar una instantánea. Esperamos a que cargue. Esto lo vamos a quitar a esto. Y vamos a darle clic en esta opción y vamos a darle una pestaña. Listo. Y aquí vamos a escoger Netflix. Y miren que ya se reflejó aquí. Vamos a darle compartir. Entonces cuando yo lo reproduzca aquí, se va a reproducir acá y ustedes lo van a poder Sólo ver, Miren, usted va poder ver. De esto de lo de pueden ir quitando Y de esta forma pueden capturar la pantalla de Netflix y cualquier otra plataforma con el OBS sin ningún inconveniente Y una tercera opción es que usen eh, Action, yo tengo una versión de Action eh, que captura la pantalla sin ningún inconveniente sin necesidad de hacer ningún truco eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao, chao